...para nosotros como región es un tremendo privilegio, un orgullo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 que le da más sentido a lo que estamos haciendo y por eso para nosotros es tan importante que la construcción de esta política regional sea apoyada en su asesoría por la Universidad del Bio, Bio universidad destacada, prestigiosa, pública y que pone a sus mejores cuadros para que podamos construir un instrumento que nos permita impulsar, desarrollar y mejorar eh, la política pública a partir de la construcción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 Los presupuestos participativos en el sector salud ya lo hemos hecho en el proceso participativo que diseñamos para la estrategia de desarrollo regional y por lo tanto estamos preparados para colaborar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 activa lo que puede ser en el futuro las discusiones con respecto a cómo se distribuye la inversión de la región y que podamos tener su opinión eh, nos parece súper importante que en este proceso desde el inicio estén los ciudadanos eh, y entreguen en su opinión qué es lo que ellos esperan, cuáles son las expectativas cuáles son los sueños que tienen en función de poder construir una región distinta nosotros sabemos que hoy día el tema de la centralización no es fácil y ahí tenemos que acumular fuerza y en esta acumulación de fuerza tienen que haber alianzas y en esas alianzas tanto el trabajo que está desarrollando hoy día encabezando la Universidad del Bío Bío el trabajo que está desarrollando el propio Consejo Regional tiene que verse fortalecido con la participación y opinión de la ciudadanía.